El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, daba el siguiente reporte. Menos de 500 focos de calor que se registran en la Chiquitanía. Reducido dramáticamente la cantidad de focos de calor. Eh, estamos por debajo de los 500 focos de calor. Eh, siguen interviniendo los helicópteros, los aviones. Eh, estamos trabajando con bomberos, tanto de la policía como bomberos voluntarios. No, se está, se está trabajando, se ha logrado controlar gran parte de los incendios, lo cual no quiere decir que no existan. De hecho, hay, hay todavía focos de calor en lugares donde desafortunadamente no se puede acceder por lo escarpado de, la, de, la, de, de, de las montañas por allá, pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, esta es una tarea que no va a parar, entre tanto no controlemos la mayor parte del fuego.